Bueno, y antes que nada, aclarar qué es eso de identidad digital. Se trata de la imagen que nuestros hijos se crean en Internet y redes sociales a través de la actividad que desempeñan en este entorno, ¿vale? Entonces, con la vuelta al cole, se vuelve a poner en debate si es conveniente o no que nuestros hijos vayan con el móvil a clase o que lo utilicen durante el colegio ya que el móvil y las redes sociales son un medio muy frecuente a través del cual se producen ataques de ciberbullying. Por eso, no solo debemos educarles para evitar esta lacra, sino también enseñarles y explicarles qué es su identidad digital y cómo protegerla. Al final, a lo largo del curso escolar pasan muchas horas en el cole, por eso en este vídeo vamos a concretar pautas a seguir para que su identidad digital siga estando protegida estando en el colegio. Ya se concluya que es bueno que lleven el móvil al cole o que no, en el colegio en sí cada vez más hay más dispositivos eh, conectados a internet, dispositivos digitales a través de los que nuestros hijos aprenden y estudian, ¿no? pues tablets, ordenadores etcétera. Y no debemos caer en la simplicidad de solamente proteger esos sistemas sino también proteger la identidad digital de nuestros hijos a través de esos sistemas. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, en primer lugar, seleccionando el contenido al que van a poder acceder nuestros hijos en horario lectivo. También establecer políticas de seguridad, blindar de cierta manera las redes sociales o lo que son los contactos externos por temas de seguridad para que nuestros hijos en ese tiempo no puedan tener contacto con otras personas fuera del entorno escolar. Una manera de evitar esos accesos no autorizados es mantener siempre los sistemas actualizados. Los niños tendrán que tener un horario de uso de Internet ¿vale? porque no necesitarán entrar en los mismos sites si van a programar o si van a estudiar o si van a jugar un rato. En ese tiempo iremos seleccionando el uso que van a hacer de los medios digitales. Sus cuentas en dispositivos deben estar protegidas con contraseñas complejas. Deben interiorizar la importancia de diseñar contraseñas robustas y de bloquear y cerrar esas sesiones cuando no los estén utilizando. Son pequeños hábitos que van a ayudarles a proteger su identidad digital. Como padres debemos concienciar a nuestros hijos de que revisen la configuración de seguridad de sus cuentas en redes sociales, ¿vale? que sepan qué información están compartiendo, con qué contactos lo están compartiendo y que lo ideal sería que estuviera lo más privatizada posible. Desde luego el nombre de usuario y, el, y la foto de perfil son públicos, pero... Un truco para ello puede ser no poner tu nombre completo o ponerlo cambiando alguna letra, utilizar otra foto de perfil que no sea tu cara. De esta manera proteges tu identidad y pones barreras a posibles acosadores. Muchas veces cuando se descargan aplicaciones, por ejemplo, de juegos online, autorizan muchas veces de forma inconsciente que esa aplicación tenga acceso a cuentas de redes sociales. Debemos hacer que nuestros hijos sean conscientes de ello, ¿vale? De que sepan qué información están compartiendo y dentro de lo posible que sean cuidadosos con su información personal. Nunca, nunca deben tener o establecer relaciones digitales con personas que no conozcan y que no les transmitan 100% de seguridad. Al igual que se lo inculcamos para que lo hagan en la vida real, debemos hacer el mismo hincapié en su actividad digital, que sean muy conscientes de no establecer contactos peligrosos. Y bueno, por supuesto, por supuesto, respetar siempre a los demás. Como padres, os invitamos a pasar por gapting.com e informaros eh, sobre el programa de Escola Es un programa que desempeñamos dentro de los colegios, entornos en los que nuestros hijos pasan muchas horas y en los que se forjan gran parte de su personalidad, sus relaciones, su madurez para que digitalmente estén seguros y preparados. Tenéis toda la información en Gaptain.com y estaremos encantados de ayudaros en todo lo que podamos. Un día más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo.